coger lo mejor coger uno blando que no bote oh. es igual no votéis. no votéis. No lo dejáis en la línea negra en medio, la del centro del campo y al lado ponéis los tapones al lado ponéis los tapones sí, sí, sí, no para pero ponerlos separados, no como los dos estrellas, ponerlos uno al lado de otro. Así, como lo tenéis bien. Perfecto. Perfecto. Y ponerlos, está, quizás está separado un poco más. Ahí en el centro estáis, aquí estáis muy juntos. Aquí estáis muy juntos. Bien, aquí consiste el juego. El juego consiste básicamente en lo siguiente. Paula, dile a Jana ahí. que se ponga en un trío. ¿Qué? ¿Qué? Que se ponga con dos y hacen un trío. Bueno, y mientras vaya diciendo eso, digo de pronto: rojo. Y entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Coger el tapón rojo. El que coja el tapón rojo tiene derecho a coger la pelota. Y entonces. Por coger el tapón tiene un punto y por apretarle al otro ya tiene dos. No. Y eh, el otro puede silencio. El otro puede salir corriendo. No sé es que salga corriendo pero solo en línea recta. Ahora si coge el balón si cuando se lo lanzan lo coge para él es a punto. Sí. Si el que está aquí sale detrás de él o rebasa la línea, que rebase un poco, así el pie no pasa nada. Pero que rebase los dos pies, los dos puntos para el otro. Si no coge el tapón, o coge el tapón de otro color, tampoco puede coger la bola. ¿De acuerdo? Si vota, no si vota nada. Si vota no hay punto. Hay que darle el video. De la parte de la ¿Y, ¿Y vosotros qué estáis? ¿Un trío? ¿No hay, ¿Hay alguien más por ahí un trío? Vale. Solo puedes poner la pelota, con el ¿Cómo? Solo puedes poner pelota si es con el carro. Y no se suele coger la pelota antes que pasó. Vale. Pues entonces vamos a hacer diferentes cosas, como por ejemplo os digo. Eh, mirad todos para acá. Una vez cada uno. Y además, como estáis aquí, está aquí en la esquina. Vale. Entonces, pero esta parte sí la pueden hacer todos, que es la de... Eh... ¿Cómo se llama? ¿Yaping ya! pincha. ya! No, mirando aquí. es burpee, sí. Mira aquí. Eh, mira aquí, mirando aquí. Burpi, mirando a la cámara. que qué hay guapo? Una sonrisa a la cámara, Venga. Ahí. Venga, bien, bien. Vamos, rápido. Ahí. Oye, que parece que no sois de esta carrera, que sois de derecho o algo así, que se te que... Oye, es espacate... Espérate, que no hay, hay nada suelo. Oh, oh, oh. Maite, Maite, a un Daltónico? Yo, bueno, yo, ¿O la va a pasar fatal aquí. Ah, está sí, claro que pierde. ¿eh? Que te digan de qué son los colores. Es que el rojo y el verde se confunden. Creo que tu rojo es el de la izquierda. No, el medio. El, el, ¿El, el medio. ¿El rojo para ti? El medio. Sí. Sí. sí, el arco rojo. Ah, perdón, te que Sí, es verdad. Sí, sí, eh, pues venga, ya que estaba yo haciendo esto, ¿cómo era tu nombre? bien. Javi, vamos a hacer burpi, que te gusta, burpi, con Flexión, burpi, venga ya, vamos rápido, tú también puedes hacer burpi, venga vamos, que se vea que se puede hacer, ahí estamos, eso es, que se vea que soy de Inés, que se vea que soy de Inés, venga vamos, ahí está, vamos, que se vea que soy de Inés, esa gente ahí, son fuertes, venga vamos, ahí alguien... Que se está cansando el de blanco. Si se cae, es punto para otro. caído, esto sí se le ha Punto, punto para que tirado. Ahora quedado por Tocamos la oreja, tobillo, rodilla, tobillo, rodilla, tobillo, cadera, tobillo, oreja, tobillo, cadera, tobillo, rodilla, ojo, oreja, rodilla, tobillo, amarillo. Volvemos. Sí. ¡Cadera, rodilla, tobillo, oreja, tobillo, oreja, rodilla, cadera, oreja, tobillo, rodilla, cadera, rodilla, cadera rojo! Venga, rodillas. No, vamos a. Flexiones, flexiones. Sentadillas, venga, sentadillas. Sentadillas. Venga ahí, sentadillas, que se vea bien. Sí, pero, pero con los dos pies, que sentadillas, no he visto gente más. Pero que bajéis abajo, que bajéis abajo. También el de verde. Yo creo que yo estoy mal lejos. Y tobillo, rodilla, cadera, rodilla, tobillo, tobillo, oreja, hombro, rodilla, tobillo. Parar un momento, parar un momento. Vaya dos tramposos, no, vaya dos tramposos. No, no, ¿Qué le pasa? Es que es la negra o la azul. Es este que actúe, Es una cosa, vamos a ver. Esa ansiedad relajado. Es no, la no, ansiedad. no, no, no. La Venga, rodillas. Matra, hombre. Las dos piernas juntas. Tócate los tobillos. Tobillos, rodillas, orejas, tobillos. ¡Bebe! <risa>